es el canal de Disbuitos. pero antes, ¿cómo están? ¿Están bien? De seguro están en sus casitas. Espero que estén muy bien, ya que el tema de hoy es el coronavirus, o también conocido como COVID-19. Este virus se originó en China, pero ya llegó aquí a México. Así que tenemos que hacer prevenciones de no salir lo menos posible. O sea, aquí en la casa podemos jugar, hacer juegos. Pero recuerden, nuestros papás pueden salir por ustedes. Ustedes no salgan si están arriesgando. Solo, por ejemplo, si se acaba la comida o algo así. No como, por ejemplo, vamos al parque ya que estamos en cuarentena. Ya sé, son vacaciones de verano, pero por el virus tenemos que protegernos. Si van a salir, usen cubrebocas. Y si es turno, cubrebocas. Y si estornudan, tienen que ponerse el antebrazo, así, tienen que ponérselo, y estar a un metro de distancia de una persona si va a estornudar. Pero siempre, si van a la calle o están ahí, lleven su gel antibacterial para lavarse las manos. Así que siempre hay que prevenir las prevenciones necesarias. Bueno, güey, recuerden que los niños, si no los cuidamos, nos pueden. cuidan mucho a sus papás, abuelitos, o mayores de 60 o mayores, porque ellos sí se pueden infectar. Recuerden, si sus papás van a salir al trabajo, o van a ir a comprar bebés, dilen que se pongan, que se cuiden, lleven un gel bacterial. Así para prevenir, ya que es mejor prevenir que lamentar. Ponerse in bacterial y lavarse siempre las manos, si tocan algo, lavarse los dientes y lavarse cuidadosamente las manos. Así. Siempre lavarse las manos ya que el jabón siempre mata a los virus y a todas enfermedades. Ok, vamos a presentar algunos síntomas que los pusimos en esta pizarra. Por ejemplo, los síntomas del coronavirus. O COVID-19 son dos: dolor de garganta, influencia respiratoria, dolor de cabeza, fiebre. Algunos de estos síntomas es mejor ir al médico. Pero recuerden: el coronavirus se puede vencer si tomamos las medidas necesarias. Así que, ok. Recuerden: quédense en su casa. No son vacaciones. Estamos en, pan, en cuarentena. Bueno. Recuerden quedarse en la casa y siempre prevenir. Si tienen, pues, alguno de estos. No, no se alarmen si tienen, por ejemplo, les da una gripita o. Nomás por tener una gripe y no se alarmen, ¿ok? Ya que ahorita, pues, hay much, Hay personas que en verdad lo necesitan. No se alarmen si tienen una gripita. Recuerden que esto está pasando. Que no se lo tomen en juego. Ya que. Esto es verdadero y lo podemos vencer si todos formamos de nuestra parte. Recuerden lavarse las manos, no salir y recuerden nuestros papás, los mayores, son los únicos que nos pueden ayudar a comprar víveres, o seguridad, al trabajo. Ya que nosotros como niños tenemos que quedarnos aquí, pero podemos hacer muchas cosas aquí. Por ejemplo, podemos jugar con nuestros hermanos o hacer alguna tarea que nos dejaron de verano. O también, pero lo más importante, tenemos que informarnos de, de los programas de televisión que puede haber dicho algo importante sobre el coronavirus. O ver videos, o ver videos en internet, o en cosas así, ¿ok? Bueno, recuerden que todos son... No uno no podrá vencer con la todos tenemos que poner de nuestra parte ya que esto es mundial, los invito a quedarse en sus casas y no solo hablo de México, hablo de todo el país ya que esto es mundial, mundial de todo el mundo, de todos los países y Estado y ahorita les voy a mostrar, pues esto se es originó China Central se conoció el primero de diciembre y principalmente trabajadores de mariscos. Esto ha llegado por... Y les informo, esto se conoció en China Central. Se conoció el primero de diciembre, principalmente en trabajadores de mariscos que tenían una enfermedad que ni no sabían qué vacuna la curaría. Ahí se creó el coronavirus. Nos esto ha llegado a provocar discriminación y compras a lo loco. O sea, nada, están muy alterados y discriminan. Esto ha provocado discriminación y compras de pánico porque no saben qué hacer o nada. Y también discriminan a países asiáticos o de China, ya que piensan que los van a pegar esa enfermedad. Pero no es así, no todas las personas tienen esa enfermedad y imagínate cómo se sienten si los discriminan bueno, abuelito, les pido a todos a todos los que están viendo, a ti que se cuiden, lávense las manos usen cubrebocas y van a salir usen gel bacterial. y ahorita mismo ya nadie puede viajar están pidiendo que no viaje nadie porque se pueden enfermar, así que todos guárdense en sus casas. Y recuerden lavarse las manos. Que este es que el jabón mató a todos los virus que se han aproximado. Y juntos, tú, yo y todas las personas que me están viendo, podemos vencer al coronavirus. Así que recuerden no discriminar, nunca discriminar, no comprar en pánico, ya que tomen, obviamente, Relájense, pero no pues Relájense, pero Compren lo necesario que necesitan Ya que por comprar en pánico Dejen a otras personas Sin nada Así que, bye buitos Denle muchos likes, suscríbanse Y los invito a ver videos Nuevos de mi canal Pero recuerden usar Corabocas, gel y bacterial Si van a salir y no pueden lavarse las manos Pero siempre lavar bye, -bye.